Tenemos pregunta de la semana que nos envía Pepe García Fernández, que desde Murcia nos ha escrito a sumandoesfuerzos.rtve.es. Dice así. Sé que hay países con riqueza hídrica y otros recursos naturales, pero no siempre se gestionan con responsabilidad. ¿Qué tipo de proyectos de cooperación se llevan a cabo en zonas con problemas de acceso al agua potable, aparte de los pozos? ¿Incluyen estos proyectos la gestión de los desagües? Nos responde Albert Pérez Matamala, que es cooperante de la ONG Ingeniería Sin Fronteras en Ecuador. En muchos países, como por ejemplo en la zona amazónica de la Latinoamérica, realmente el agua no es el problema. El problema, como bien dice, está en el acceso y en la gestión de la misma. En muchos casos la prelación de los usos de, del agua no es la adecuada, y ahí entra en conflicto lo que es del agua para consumo humano con el agua, por ejemplo, para otras actividades como pueden ser la hidrocarburífera, la minera u otras uh, agroindustriales. Por otro lado, también en la cuenca amazónica, la, ex, la inexistencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales de forma generalizada provoca una alta contaminación de las aguas. Esto, a la vez, a, con las industrias petroleras, mineras y otros tipos de industria como por ejemplo la agroindustria con los agroquímicos, afectan sobremanera la, la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, provocando la contaminación de las mismas. De esta forma, cuando hablamos de cooperación en agua, no solo nos referimos a un pozo y que llegue el agua hasta una casa, sino nos estamos también refiriendo a monitorear continuamente la calidad de estos recursos, a monitorear que este recurso hídrico esté en las, en las cantidades y cualidades óptimas para hacer, para posibilitar que sea a, captado para consumo humano. A la vez, también estamos hablando de empoderar a la gente, muchos casos son comunidades rurales alejadas... ...es decir, es necesario que esa gente coja uh, de alguna forma se empodere... ...para poder uh, administrar ese recurso de una forma comunitaria... ...incluyendo en todo este proceso a una de las personas más importantes... ...en los hogares y en la sociedad, las mujeres. Mujeres, niñez y personas de la tercera edad generalmente han sido marginadas... ...por lo tanto, cuando hablamos de cooperar en agua... También se, se trata de generar oportunidades laborales, de generar oportunidades uh, de capacitación, de generar oportunidades formativas, etcétera, para los colectivos más vulnerables de los sectores en que se coopera. Trabajar en agua, no solo uh, abastecer de agua, sino se trata de trabajar de forma transversal todo lo que rodea al recurso hídrico. Si quieres saber más sobre eso, pues ingresar a www.issf.es o también a wsf catorg Gracias, Albert.